Ya estamos a un par de días de la llegada al juego del paquete lunar por el año nuevo chino Pero había quedado una duda flotando del cómo íbamos a poder obtener esta cartita dentro del juego Y hoy te voy a decir cómo Disculpen si lo sepoileo desde ahorita pero esta noticia creo que a ustedes les va a gustar en la página de Twitter de Marvel Snapdex nos trae la siguiente noticia. Nuestro amigo Steven Yar le dice a Google Play acerca de las variantes del año nuevo lunar y anuncia la siguiente temporada. Y aquí el entrevistador le pregunta... ¿Cuáles van a ser las nuevas cartas que los jugadores podrán obtener en este evento de variantes exclusivas por el año nuevo lunar chino? A lo que Stephen Jarrett va a responder Aquí nosotros tenemos dos maravillosas variantes que estamos agregando al juego por el año nuevo lunar La primera es la variante de Sword Master Nosotros hemos trabajado para que esta variante sea culturalmente apropiada en China y además que pueda captar la esencia de la celebración del año nuevo lunar Nuestra otra variante Jubilee como tiene el superpoder de lanzar fuegos artificiales pues tenía bastante sentido que podamos hacer algo con ella en ese contexto Sword Master va a poder ser obtenido como una recompensa de logueo como parte de un evento de nuestra web y Jubilee va a pertenecer a un paquete que va a tener bajo precio pero alto valor este paquete tiene un valor similar al paquete de bienvenida que es el paquete de Capitán América y con esto van a poder llegar a todos los jugadores con diferentes niveles de gasto en el juego y de esta manera van a poder disfrutar y celebrar el Año Nuevo Chino. En Second Dinner nosotros vemos el Año Nuevo Lunar como unas vacaciones que se celebran alrededor de todo el mundo. Personalmente, el último año hemos visitado yo con mi familia las festividades del Año Nuevo Lunar Chino que se encuentra cerca de nuestra casa. Que no es una gran ciudad como Nueva York o San Francisco. Nosotros lo que buscamos es generar una gran experiencia a cualquiera que desee celebrar este evento. Luego el entrevistador le pregunta... ¿Cuál es el siguiente paso en Marvel Snap luego de que este evento termine? Stephen responde, la siguiente temporada será Quantum Mania. Nuestra versión en esto en Marvel Snap tendrá el estilo y la esencia steampunk. Entonces todas esas variantes que ustedes van a ver van a estar orientadas en el estilo steampunk. Esto comenzará el 7 de febrero y con eso también vendrán nuevos personajes para conocer. Bien, recapitulando un poquito lo que acaba de decir Jared aquí solamente para resumir las cosas y tener todo en claro, es que Jarred lo que acaba de decir es que la variante de Sword Master se va a poder obtener a través de un evento en la web, no sabemos qué evento va a ser ese, pero va a ser de obtención gratuita, o sea, algunos pasos tendremos que seguir seguramente dentro de la web del juego y con esto pues nos llegará seguramente a través de un correo después, porque dicen que es como un Login bonus, seguramente es un login que vas a Tener que hacer en la web, seguir algunos pasos De repente y con eso te llegará pues Un buzón en buzón, te llegará La cartita, la variante de Sword Master. Lo otro que ya sabemos es el paquete del año nuevo lunar que viene con la variante de Jubilee, que es una cosa bastante buena, tiene un alto valor y yo personalmente también se los recomiendo. Luego lo otro que ya acaba de confirmar oficialmente es sobre la temporada nueva, el Quantum Mania, que eso viene el 7 de febrero. Yo pensaba que iba a ser el 6, pero aparentemente ha habido un cambio de planes por ahí. Como les digo, siempre hay cambios a último momento que hace el equipo de desarrollo, así que ahora él ha dicho que va a ser el 7 de febrero. Hay una duda que sí me queda con el tema de las variantes Steampunk ya que Stephen dice de que esta nueva temporada van a venir muchas variantes orientadas en el estilo de steampunk pero no sé si solamente se está refiriendo a las variantes de Wasp y Ant-Man y Modo que van a venir dentro del pase de temporada con este estilo o es que van a venir muchas más variantes de otras cartas también en estilo steampunk y hablando de Sword Master esto es algo que ya muchos saben pero por ahí para los nuevos jugadores tal vez que todavía no saben bien en dónde pueden utilizar esta carta hay mazos de descarte muy buenos cuando lleguen a partir de la serie 3 van a ver que se le puede sacar mucho provecho a Sword Master al lado por ejemplo de mazos como el de Hela que ustedes están viendo acá, este mazo por ejemplo es un mazo bastante potente hay variaciones de este mazo hay otras cartas también a veces que se agregan por ejemplo a veces en vez de una Capitana Marvel puedes poner un Moon Knight también ahí para darle más fuerza al descarte o también a veces pone Lockjaw también, pero este mazo lo especial que tiene es que acá se está utilizando Sword Master y Jubilee que son justamente las dos variantes de este evento de Año Nuevo Lunar que podrían lucirlas dentro de este de mazo y así como les acabo de enseñar el arquetipo con Gela acá también tienen el otro arquetipo que vendría a ser con Apocalipsis y Drácula que también es bastante bueno tiene también su forma de descarte muy potente y que como ustedes saben Sword Master es una carta que va clave definitivamente en ese tipo de arquetipo sea en el de Gela o sea en el mazo de Drácula con Apocalipsis la verdad aquí Está bastante bueno, es divertido. Este masito, tanto el de Gela como este masito son bastante divertidos. Vamos a ver lo que Modok puede llegar a hacer. No sé si Modok va a lograr que hacer que estos mazos salten al siguiente nivel de ser mazos más competitivos. Eso solamente se verá a la hora de que salga la carta y ver todas las, las sinergias y combinaciones que se pueden hacer y ver qué tan viable también se vuelve Modok dentro del mismo juego o dentro del mismo metajuego. Pero bien muchachos, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué opinan sobre todo lo que acaba de decir Stephen acá? Sobre cómo se va a obtener ahora esta nueva variante de sword master estaré pendiente también de sus comentarios si has llegado hasta acá yo te agradezco bastante recuerda que tenemos también el canal de Discord donde puedes ahí también comentar en conocernos y demás el enlace se encuentra en la descripción de este vídeo todos están totalmente invitados y de lunes a viernes estoy haciendo también siempre transmisiones en vivo en el canal de twitch si por ahí ustedes desean por la nochecita se pueden pasar dejar cualquier preguntita ahí estoy yo y ahí están también todos los muchachos que están siempre en el chat para poder responder cualquier consulta así que ya sabes te espero allí un abrazo para ti